It can. Bienvenidos a nuestra eh, conferencia mensual de Casa Popenu. Y los saludo a Martín Fernández Ordóñez, soy el curador de Casa Pópeno, Universidad Francisco Marroquín. Y en esta tarde tengo el enorme gusto de darles la bienvenida a todos los que nos escuchan, eh, tanto en Guatemala como desde México y otros países, a eh, esta conferencia eh, titulada Nuevo Grabado y Revitalización de la Producción Gráfica en Japón, piezas de la colección de la Casa Pópeno, antigua Guatemala, la cual será impartida por el doctor Amauri García Rodríguez, un querido colega y amigo eh, a quien presentaré eh, a continuación para que sepan de su increíble y vasto eh, currículum, solamente para, eh, rápidamente, para las personas que nos están escuchando de otros países y para que sepan eh, un poco por qué es tan, tan especial eh, el tema que vamos a, a cubrir hoy en esta conferencia: es que Casa Popeno es una casa señorial del siglo XVIII en antigua Guatemala, eh, la cual fue donada a la Universidad en el año 2007 por la familia. Eh, los descendientes de Wilson Popeno, que fue un botánico estadounidense eh, muy importante en la región y eh, Casa Popeno fue la primera casa que se restauró en Antigua Guatemala siguiendo principios de restauración arqueológica y eh, pues la, la, la casa contiene una importantísima colección eh, de arte colonial, de muebles, eh, especialmente en coloniales guatemalteco y hondureño y el arte generalmente es religioso y dentro de la casa eh, y dentro de la colección, pues, eh, todas las piezas que nos donó la familia Popeno, estaba incluida esta colección de grabado japonés, que es pues, una colección bastante especial, como eh, Amauri nos va, nos va a explicar más adelante, y que estaba colocada en una parte de la casa eh, poco común. Entonces, eh, eh, tenemos el, el gran gusto de eh, entablar esta comunicación con Amauri que es uno de los grandes expertos en este tema en Latinoamérica, y eh, hace dos años tuvimos el gran gusto de recibirlo aquí en Guatemala para que hiciera el primer estudio y catalogación de las piezas y entonces pudimos comprender un poquito más de qué se trataba, qué es lo que él, él, les, va a costar, él les va a contar eh, más adelante. Solamente para eh, presentar a, a Mauri. A Mauri es eh, profesor, investigador y director del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Eh, por eso esta vez la, la conferencia es virtual, porque Lamentablemente hubiéramos querido tenerlo aquí con nosotros en Guatemala, pero eh, por la situación pues él está desde Ciudad de México. Eh, Amaury es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, es doctor en Estudios de Asia y África, especialidad Japón, y maestro en Estudios de Asia y África, especialidad Japón, ambos por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades de México, Cuba, Argentina, España, Colombia, Perú, Guatemala, los Estados Unidos y Japón y participa activamente en eventos académicos nacionales e internacionales. Sus temas de investigación giran en torno a la historiografía del arte japonés y la cultura material y visual de Japón, en particular la producción chilográfica durante los siglos XVII al XIX. Ha publicado varios libros, entre ellos El control de la estampa erótica japonesa Shunga, Cultura popular grabada en Japón y Cultura visual en Japón, 11 estudios iberoamericanos, así como otras publicaciones en libros y revistas, Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto para el rescate, documentación, exhibición y publicación de las colecciones de la estampa japonesa kyo en América Latina. Así es que tendremos el gusto de tenerlo nuevamente con nosotros, eh, estudiando más a fondo nuestra colección. Así es que para no quitarle más eh, el tiempo a, a Mauri, le doy la palabra. Bienvenido Mauri, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un gusto y un honor tenerte como siempre y te cedo la palabra. Muchísimas gracias Martín, es realmente un gusto eh, volver a estar ahora virtualmente con, con ustedes cuando mencionaste hace un momento que hacían dos años que había estado por ahí de pronto me cayó el 20 de que en realidad llevamos ya un año completamente de, de pandemia y de encierro y de no poder moverse mucho uno, eh, por lo tanto, es, es muy, qué bueno que se organizó esto eh, con motivo también de otra sorpresa que seguramente a lo mejor después eh, tú puedes comentar, que es eh, la exposición que se está organizando en Casa Púqueno de, eh, de las piezas. Entonces, esta charla de hoy pues eh, tiene, mucho que ver, eh, tiene mucho que ver con eso. Entonces, eh, nuevamente te doy las gracias a ti y al equipo de la Universidad Marroquín por esto. Eh, y eh, vamos a ir entonces entrando en sustancia. Eh, para que podamos ir detectando cuáles son esos puntos de contacto entre el grabado japonés y la casa Popeno. Entonces voy a compartir mi pantalla ahora. Entonces, bueno, le puse de título a la charla esta de hoy el nuevo grabado y la revitalización de la gráfica o de la producción gráfica en Japón, la colección de la casa Popeno en antigua Guatemala. Y me estoy dando cuenta justo ahora de que la lámina que eh, escogí para poner en la presentación, en la primera, en, en el título de la presentación, perdón, eh, de, de pronto no solo es que se relaciona con, con Japón, ya que es el monte Fuji, sino de, inmediatamente me vino el volcán del agua allá en Antigua. Entonces, pues bueno, esto fue totalmente accidental, pero es otra de las posibles conexiones en, eh, en la charla del día de hoy. Eh, quisiera empezar eh, por hablar algunos, eh, de algunos puntos que yo creo que son importantes, puntos generales, sobre la historia de Japón y la historia del arte de Japón en la época que nos interesa para eh, la charla de hoy que vendría siendo el siglo XIX. Es decir, vamos a ubicarnos justamente en, a mediados del siglo XIX, que es eh, un momento clave en la historia de Japón cuando eh, el país decide eh, abrirse a importar modelos eh, extranjeros, en este caso occidentales, para poder enfrentar un, no solo una situación externa, es decir, cómo relacionarme con un occidente que está eh, expandiéndose en Asia eh, a partir de los diferentes proyectos coloniales que todos conocemos, eh, que ocurren en esa época, eh, cómo enfrentarme a ese occidente que es eh, militarmente mucho más eh, actualizado que yo, Eso, sobre todo lo que tiene que ver con tecnología militar, eh, con un sistema industrial muy diferente al mío, eh, cómo lidiar eh, con eh, los diferentes aparatos políticos de eh, los países occidentales que están presionando para que me abra al comercio directo con ellos. Ojo, aclaro al comercio directo con ellos, no uso la frase Abrirse al extranjero, eh, que es la que más eh, comúnmente se encuentran en muchos libros, ya que Japón no estuvo eh, la época anterior al 19 totalmente cerrado al mundo, es decir, habían bases comerciales, habían contactos con el mundo exterior. Eh, aquí se trata sobre todo de eh, proyectos coloniales muy particulares: ingleses, eh, norteamericanos y en medida eh, mucho menor franceses, alemanes que están intentando tener facilidades de comercio y tener espacios también donde ubicar sus productos en un país que hasta ese momento no les permitía la entrada. Entonces Japón empieza a buscar alternativas y parte de eh, la solución va a ser pues justamente tratar de asimilar lo que más pueda de ese mundo exterior occidental eh, para relacionarse con ellos y para tratar también de solucionar algunos problemas de crisis internas que también en esa etapa se están dando. Estoy siendo eh, hipersintético ya que pues, el interés de la charla es otra, pero creo que eso es importante partir de aquí para poder entender entonces de qué se trata cuando hablamos de grabado moderno. Parte de esas importaciones que se dan eh, en Japón en esos años, estamos hablando en concreto de la década de los 50 en adelante, van a tener que ver no solo con el aparato administrativo, político, tecnología industrial o militar, etcétera, sino también a nivel prácticas culturales, a nivel también enseñanza. La enseñanza artística moderna, entiéndase de corte europeo, también va a ser algo que entra al país eh, en estas etapas. Eh, es algo que también estimula la aparición no solamente de nuevas instituciones como museos, museos nacionales en particular, sino también la enseñanza especializada en las, en las técnicas y la estética del arte europeo. Es el momento donde también se crean escuelas, eh, universidades y academias de corte europeo que eh, van desarrollándose de manera paralela a prácticas artísticas que existían desde antes y que evidentemente no desaparecen con la implantación de una educación oficial de corte europeo, sino que se van desarrollando paralelamente y con el tiempo van también alimentándose de un lado y del otro. Eh, es justamente más o menos en esta época, y estamos hablando ya de finales del siglo XIX, cuando la gráfica japonesa, o lo que conocemos nosotros en la historia del arte japonés como estampa japonesa o ukiyo-e, estampas del mundo flotante, es decir, esa producción gráfica de carácter popular que se desarrolla desde, desde la segunda mitad del siglo XVII, a lo largo del XVIII y a lo largo también de todo el siglo XIX, eh, esa producción enorme que eh, impacta también a la, a la Europa de la segunda mitad del 19. Recordemos eh, la importancia que tuvo la estampa japonesa en, en las renovaciones plásticas que se dieron eh, en la Europa eh, por parte del, de los impresionistas, eh, sobre todo de los posimpresionistas, y aún todavía después en las, en las vanguardias. Eh, esta estampa japonesa eh, allá hacia finales del 19 va a, a tener un proceso de cambios importantes, cambios que van a afectar también la propia existencia de la estampa japonesa como la conocíamos antes. Evidentemente, los temas eh, anteriores ya no son exactamente del interés de esta nueva época. Evidentemente, eh, la práctica o la técnica de eh, la estampa japonesa como se desarrolló en esos siglos anteriores, eh, tampoco ya va a ser eh, la mejor manera de reproducir imágenes, porque es importante también mencionar que eh, la estampa japonesa fue la principal vía de distribución de imágenes en los siglos XVII, XVIII y XIX. Ya a finales del XIX va a haber otro medio importantísimo que va a desplazar mucho esa función de la estampa japonesa, que va a ser la fotografía, por lo tanto, vamos a ver que la producción de estampas japonesas va a ir disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Voy a moverme un poco en las imágenes para tratar de ubicarnos en esa ciudad de Tokio. Estas fotografías ya no son exactamente del 19, ya son de principios del siglo XX, pero nos van a servir para ir ubicándonos eh, justamente en ese contexto. Quiere decir entonces que vamos a ver... Finales del XIX, principios del siglo XX, un país que en 40 años ha tenido un desarrollo muy interesante eh, en todos los aspectos de su vida. Eh, si vamos a ver principios del siglo, eh, principios del siglo XX, eh, Japón se eh, lanza a una, a una guerra con una potencia europea importantísima, como lo fue Rusia, salió victorioso. Es decir, principios del siglo XX ya estamos hablando de un país que ha avanzado muchísimo frente a sus contrapartes europeas en cuanto a tecnología militar, a industria militar, aparato administrativo. Eh, Japón ya en estas etapas ha participado en varias de las exposiciones internacionales que desde eh, los, la década de los 70 eh, comienzan a desarrollarse en en Europa, bueno, un poquitito antes de los 60, pero la participación oficial de Japón eh, va a ser justamente en la de 1873. Hubo una participación previa, pero no fue eh, por parte del Estado japonés Meiji. Eh, Japón eh, se ha convertido en un espacio importante en la transmisión del conocimiento eh, sobre, sobre Europa para el resto de Asia, desde el punto de vista incluso artístico. Vamos a ver que China eh, mira mucho a Japón en cuanto a la práctica artística de, de corte europeo. Eh, y las ciudades más importantes, en particular Tokio, como esto que están viendo ustedes acá, pues eh, van a ser eh, ciudades eh, muy activas, Tokio en lo particular desde el punto de vista de la cultura y de las artes va a ser particularmente dinámica. Es en ese momento justamente, eh, más bien es ese momento el que coincide con todos estos cambios que se dan en el ámbito artístico, la etapa eh, casi que final ya de la, la silografía ukiyo-e o, o la estampa japonesa, y a principios del siglo XX vamos a ver también corrientes artísticas, como lo fue el, el, la pintura de corte occidental, lo que se llama yoga, eh, la, o la pintura neotradicionalista que se conoce como Nihonga o pintura japonesa, corrientes que están eh, perfectamente ya ubicadas en el panorama artístico del momento, junto con todas las otras prácticas que, eh, que venían desde tiempo atrás y con otras corrientes nuevas, como fue el constructivismo, otras eh, variantes de la vanguardia, eh, que también se van a desarrollar en Japón en ese momento. Es decir, es aquí donde yo entonces quiero moverme un poquito hacia la estampa japonesa. Esa estampa japonesa que comentábamos que ya en el 19 tiene que cambiar un poco en cuanto a sus temas. Eh, todavía hay una cierta... Eh, continuidad de algunos temas característicos de las etapas anteriores, y ahorita vamos a mencionar un poco de eso. Sin embargo, eh, hay otros espacios de interés. La ciudad, los cambios que eh, la ciudad va eh, experimentando en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la manera de vestirse, en cuanto a los medios de transporte, eh, luz de gas, luz eléctrica, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo eso se refleja en esa estampa japonesa de la segunda mitad del siglo XIX, como estamos viendo aquí, o como estamos viendo en esta, en esta, otra, en esta otra imagen, las avenidas más importantes de, de ese momento, en este caso se trata de la famosa eh, zona de Ginza, que fue la primera zona moderna de la ciudad de Tokio, vemos justamente algunas de esas eh, de esos ejemplos que, lo, que les hablaba ¿no? en cuanto a la arquitectura, es el primer espacio eh, en la ciudad de Tokio con edificios de ladrillo por ejemplo, pero bueno eso fue en el XIX, en el siglo XX ubiquémonos más en las fotos que les puse hace un ratito y esa estampa japonesa también ya hacia principios del siglo XX eh, que ya experimenta ya eh, un proceso de, eh, de cambios importantes y muchos talleres cierran eh, vamos a ver que también se enfrascó en tratar de ilustrar algunos de los acontecimientos importantes de ese momento, como, la, como fue la guerra ruso-japonesa, que estamos eh, de la que estamos viendo eh, una, una imagen aquí. Es un momento también en, en el que la gráfica comienza a, a moverse hacia terrenos de experimentación eh, más acordes con algunos de algunas de las prácticas de la gráfica en Europa. Eh, es un momento donde aparece una corriente gráfica que se llama Sosa Kuhanga o el gra grabado creativo, que básicamente lo que está tratando de hacer es, ok, el proceso de producción de la estampa o, de la, o de lo del grabado ahora va a ser completamente realizado por el, el artista y ahorita también ampliaré en ese punto. Eh, los temas van a ser temas que van a tener más que ver con, eh, con ese Tokio o ese Japón moderno. No, no en el sentido de ilustrar acontecimientos del momento, como la imagen que están viendo ustedes aquí, sino eh, qué es lo que está pasando en esa ciudad, quiénes son los personajes que se mueven en esa ciudad, cuáles son los nuevos lenguajes plásticos que... Eh, empezaron a entrar a Japón y se vierten también de modo de, a modo de experimentación en esa corriente del grabado creativo. Eh, paralelamente a, a ese grabado creativo también va a desarrollarse otra corriente importante de la, dentro de la gráfica, que es lo que se conoce como el nuevo grabado o Shin Hanga, que quizás estaría más cercana a la variante neotradicionalista en la pintura que les mencioné hace un momentito. Y es en el Shin Hanga donde yo quisiera que nos concentráramos en el resto de la charla, ya que hace unos cuantos años, yo creo que hace como unos cinco años o seis, más o menos, de casualidad, eh, una colega muy querida que es eh, especialista en, en estampa japonesa y, ha, y publicó de hecho un libro sobre nuevo grabado, que se llama Amy, ella se llama Amy Newland. Eh, Amy me escribe y me dice que alguien le había comentado o la habían contactado porque en Guatemala, eh, en ese momento yo no sabía en dónde, me, en algún lugar de Guatemala, parece que había una colección de estampa japonesa eh, y que ella me quería preguntar si yo conocía de eso, porque ella está muy al tanto de estos proyectos de de, de localización y estudio de colecciones de estampas japonesas en América Latina. Yo le dije, no, para nada, para nada sé de esto. Eh, parece que ella entró en contacto con la persona que en ese momento estaba a cargo de, en Casa Popeno y le mandaron algunas imágenes, ella me las compartió y me dije, mira, parece que son algunas reproducciones de estampa del, del, de ukiyo -e, de la etapa anterior, es decir, lo que les comenté, del 18 diecio, y 19, y también parece que hay algunas estampas modernas de Shinhanga, pero hasta ahí quedó ese primer contacto con la Casa Popeno. Eh, hasta que hace quizás dos años y medio me escribieron, esta vez ya no mi colega, sino me escribieron de Fundación Japón Nueva York, porque parece que a través de la Embajada de Japón en Guatemala estaban tratando de buscar a alguien que pudiera apoyarlos en, eh, en ver de qué se trataba esa colección. Y bueno, a través de toda esa triangulación y ese viaje largo que ustedes ya se pueden imaginar, eh, entramos en contacto con Martín eh, y eh, gracias al, al trabajo de Martín y gracias también al apoyo de la universidad y de la Embajada de Japón en, en Guatemala, eh, pues fui allá a tener un, un primer contacto con las imágenes ya había me habían mandado eh, las estampas y eh, bueno las perdón las imágenes de las estampas y, y pues fueron unos días de trabajo allí tratando de catalogarlas y de definir qué cosa era lo que había en, en casa popeno que ninguno sabíamos eh, en un primer eh, en, en una primera conversación, yo lo, lo que me imagino es que lo que debe haber son ukiyo-e, o estampas eh, japonesas, como se les conoce, o estampas del mundo flotante, pero resulta que no, que eh, lo que había en Casa Popenov y aquí pues, le agradezco a Martín por haberme compartido esta foto, eh, así era como las encontraron cuando Martín entró a, allí, es decir, resulta que lo que había allí eran estampas modernas estampas eh, que de la corriente que les acabo de mencionar a ustedes ahora nuevo del nuevo grabado o shin hanga eh, un total de 35 piezas eh, de ellas eh, 27 eh, de la corriente del nuevo grabado y otras estampas que son reproducciones de eh, ukiyo es de las etapas anteriores que eh, de las que vamos también a hablar en un momentito eh, me resultó particularmente muy interesante porque es la primera colección, aunque pequeña, es la primera colección que yo encuentro en América Latina de Xinhanga. Hay de pronto alguna que otra pieza en, eh, en otras colecciones. Aquí en México, en la colección tablada, hay dos Xinhanga, pero eh, algo nos llamaba la atención de, eh, de este conjunto. Eh, estaba muy bien seleccionado las piezas eh, todas están en excelente estado de conservación eh, a pesar de haber estado expuestas eh, Pues la mejor manera de conservar estas piezas no es tenerlas en exhibición permanente sino guardadas pues bueno a pesar de haber estado expuestas un tiempo ahí en este espacio que ustedes ven acá eh, eh, estaban todas muy bien en muy buen estado eh, ¿Por qué William Popenow eh, coleccionó estas piezas? Esa era una de las primeras eh, interrogantes que teníamos, ¿no? Porque eh, pues, lo primero que se asumió fue que pues, esto era parte de la colección Popenow, está en casa Popenow. William fue famoso por coleccionar arte eh, colonial eh, y esto era algo un poco raro. Eh, todavía eh, esta investigación está en proceso, es decir, eh, lo que yo les podré comentar, eh, hoy es, es una parte muy pequeña de lo que falta todavía por investigar. Hemos podido encontrar pistas eh, muy claras. Eh, en la exhibición verán eh, todas estas piezas y verán otras, eh, otra información que yo no voy a dar aquí para eh, no echarle agua a la exhibición. Es decir, lo que voy a mostrar en imágenes nada, solamente dos casos son piezas que van a estar en la exhibición. Eh, voy a mostrar otras imágenes que nos sirven perfectamente bien para eh, completar lo que nos interesa en la charla del día de hoy. Pero eh, quiero que eh, justamente eh, esta charla sirva de introducción para que ustedes puedan después poder visitar la exhibición virtual, donde verán no solo todas estas piezas, sino también más información y, y otro tipo de imágenes sobre eh, el tema. Eh, una vez que se empezó a trabajar con el archivo eh, y aquí agradezco eh, muchísimo a Martín y a Brenda que son los que han estado trabajando con el archivo pues resulta que sale a la luz eh, o salen a la luz una serie de documentos una serie de materiales que eh, son los que nos permiten hoy ya eh, poder eh, aseverar que esta colección no fue de William Poppen, no sino fue de su segunda esposa, Helen Barzalú. Eh, ¿De qué manera nosotros eh, sabemos esto? Pues bueno, afortunadamente se conservan cartas de ella en que intercambió con editores japoneses eh, de, él, de esa época y donde se evidencia que eh, pues Helen Barzalú fue alguien que trabajó en el Instituto de Arte de Chicago. De hecho, pues ya una vez que pudimos encontrar esta, esta pista, pues ya siguieron apareciendo eh, información importante. Esta es una fotografía del eh, Instituto de Arte de Chicago, donde la vemos a ella ahí, frente a ese cuadro. Ella trabajó en el departamento de educación del museo en la segunda mitad de los años 30, hasta donde tenemos documentado eh, hoy. Eh, seguimos el trabajo de investigación con colegas del de, eh, Instituto de Arte de Chicago eh, eh, y además de eso, Helen Barsalú fue alguien que también trabajó aparentemente para el Instituto de Arte de Chicago en la compra de piezas para su colección japonesa. El Instituto de Arte de Chicago además es una de las instituciones en Estados Unidos más importantes con relación a sus colecciones de arte japonés y, en concreto, a su colección de estampas japonesas. Es, eh, no es la más grande de Estados Unidos, la más grande de Estados Unidos es la colección de estampas japonesas del Museo de Bellas Artes de Boston, pero el Instituto de Arte de Chicago es, eh, ahora no les puedo decir si la segunda o la tercera, pero una de las más importantes después de Boston. Eh, se han hecho eh, importantes exhibiciones de la colección de estampas japonesas de allí, se han publicado catálogos como esos que ven ustedes al lado, al lado derecho de la imagen. Eh, se han eh, montado exhibiciones como la foto que ven con eh, estampas japonesas, incluso de la colección de Frank Lloyd Wright. Eh, por lo tanto, eh, el, el, el, la institución como tal eh, va a tener un papel importantísimo en la práctica del coleccionismo de estampas japonesas en Estados Unidos. Y aquí también encontramos a Helen Barzalud. ¿Cuál fue el papel real de ella dentro de la formación de la colección del Instituto de Arte de Chicago? Todavía no tenemos la suficiente, la suficiente información para poder valorar cuál fue su participación, pero definitivamente tuvo, tuvo que ver en esto. Fue alguien que participó también en la compra de estampas eh, de grabado, perdón, de nuevo grabado, de la corriente de nuevo grabado. Eh, y además de esto, eh, ella fue creando su propia colección y parece todo indicar que también funcionó como dealer en, eh, en Estados Unidos en el intercambio eh, con... Eh, piezas de esta corriente. Parte de eh, la información que se guarda allí, en la Casa Popenó nos indica que mantuvo una estrecha eh, eh, correspondencia, nada más y nada menos con Watanabe Shozaburo, quien fue eh, el padre de la corriente del nuevo grabado. Watanabe Shozaburo fue uno de los, de los editores últimos de, eh, la, del, del gran pasado de Luquillo E, quien ya a, a principios del siglo XX tenía un negocio eh, con su casa editorial de publicaciones de reproducciones de obras famosas de el Uquillo-E. Eh, Watanabe Shosaburo fue alguien muy interesado en tratar de que la tradición de la técnica de la, eh, de la estampa ukiyo e no desapareciera frente al influjo de todas estas nuevas corrientes y de las nuevas maneras de... Eh, enseñar arte y arte de corte europeo en Japón. Eh, es alguien que eh, se interesó también por acercar a artistas jóvenes, artistas prometedores a, a su taller para invitarlos a participar en este proyecto del Shin Hanga, del nuevo grabado. Eh, parte de los intereses de él era que eh, se volviera a recuperar la manera en que se producían estas estampas, donde participaba no solo el artista, es decir, el, el pintor, el que hacía el, el diseño de la, de la pieza, la idea detrás de esta, sino también los maestros impresores y los maestros grabadores que caracterizaban a la producción de ukiyo e Entonces, Batanabe Shouzaburo, a través de su casa editorial, lo que hizo fue aglutinar en este proyecto del nuevo grabado artistas Pintores, grabadores e impresores para eh, brindar una nueva, una nueva cara, tratar de revitalizar la producción de grabado eh, japonés y también, por supuesto, aprovechar sus propias redes en, eh, en Estados Unidos sobre todo. Perdón, en Estados Unidos sobre todo, para comercializar esta eh, nueva variante. En Japón, ya en esa época, el interés por la gráfica había decaído mucho. Por lo tanto, en ese sentido, Watanabe Shouzaburo eh, fue un personaje muy interesante eh, porque gracias a su experiencia previa, pudo aprovechar todas las redes de distribución que eh, había construido su maestro eh, en Estados Unidos y en Europa. Eh, y pues... Finalmente incluso hasta los años 50-60 las estampas del nuevo grabado se vendían más fuera de Japón que en Japón. Es por eso que las principales colecciones de estampas de nuevo grabado no están, eh, no están en Japón. Es importante aquí reconocer que Japón en la segunda mitad del siglo XX pues empezó toda una labor por recuperar mucha de esa obra que salió del país y de darle un lugar importante en la historia del arte, eh, tanto a la corriente del nuevo grabado como a la corriente del grabado creativo de la que comentamos hace un momentito y veremos eh, unas imágenes. Aquí ustedes ven una foto de eh, Batana Bechó eh, a la izquierda ven oh, una foto a la derecha abajo de su casa editorial, donde ahí vemos todavía las, eh, algunas de las planchas de madera que eh, el editor era el quien las, quien las conservaba. Y lo que vemos arriba es un pequeño fragmento a la izquierda de una de las tantas cartas que Helen intercambió con Watanabe Shosauro eh, hacia finales de los años 30. Eh, a partir de esa correspondencia, de la que hoy yo solo voy a hablar muy breve para, otra vez, dejar eh, cosas buenas para la exhibición y para la investigación futura, a través de esas cartas podemos saber justo que ella estaba en contacto directo con él, eh, que las primeras ediciones de nuevos grabados que eh, salían de, del taller de Watanabe iban a ella, eh, que ella comercializó también eh, muchos de estos eh, grabados, que recibía los catálogos de tanto la casa de Batanabe Shows Aburo, como ahí tienen arriba a la derecha uno de esos eh, catálogos que se publicaban justo para la venta al extranjero, sino que también estuvo en contacto con otras casas eh, editoriales de ese momento, con otros talleres de gráfica, que una vez que el taller de Watanabe tuvo mucho éxito, pues estos otros eh, editores también siguieron el ejemplo de Watanabe, también empezaron a llamar a algunos de los pintores que trabajaban con Watanabe y empezaron igualmente a comercializar sus estampas en, eh, en el extranjero. Eh, hubo eh, algunos de estos eh, editores que no solamente eh, producían eh, estampas de, de, del nuevo grabado, de la corriente del nuevo grabado, sino también del grabado creativo. Entonces, en ese sentido vamos a ver que eh, ambas corrientes no solamente van a desarrollarse de manera paralela, sino algunos editores de ese momento producían unas u otras, o algunos artistas también de ese momento produjeron en un momento nuevo grabado y en algún otro momento grabado, grabado creativo. En, en esta otra imagen eh, vemos eh, la casa eh, de eh, la tienda, en este caso de Watanabe Shōzaburō. La tienda existe todavía hoy, los descendientes de él la mantienen, siguen vendiendo eh, estampas de grabado creativo, siguen vendiendo también reproducciones de estampas famosas de ukiyo-e, como el caso que vemos aquí a la derecha. Es decir, Watanabe se inicia justamente produciendo este tipo de obra que era más bien pensada para aquellos ya sea turistas extranjeros o japoneses interesados en la estampa japonesa anterior, es decir, es importante también eh, comentar un poco que eh, en finales del 19 principios del 20, también se comienza a desarrollar en Japón un, un cierto ambiente nostálgico con respecto al pasado, es decir, la rapidez de los cambios en ese Japón moderno, eh, frente a ese pasado y le voy a poner comillas tradicional eh, para no intentar eh, presentarlo como binomio moderno o tradicional sabemos que esos dos conceptos eh, pues eh, permanecen y funcionan a la par y la definición de lo tradicional en sí tiene mucho que ver con la manera o la, o la necesidad de definir lo moderno ¿no? entonces eh, estos procesos y estas prácticas se desarrollan de manera paralela y eso es importante también mencionarlo. Pero bueno, hay toda esa mirada hacia el pasado, este ánimo nostálgico y bueno, también la reproducción de obras de la estampa anterior no solamente iba dirigida a satisfacer las necesidades o el mercado de turistas, sino igualmente a aquellos que les interesaba esto. El mercado de las reproducciones de estampas japonesas es un punto importante de mencionar aquí, ya que había de todo. Desde eh, gente que hacía reproducciones para para timar a, a, a los que no sabían y venderle como originales a gente algo que no lo era, de esas hay muchas. De hecho, la mayoría de las reproducciones de estampas ukiyo-e, sobre todo de artistas famosos como en este caso que es eh, Sharaku, eh, estaban pensadas para eso, es decir, para hacer trampa. Batanabe eh, Sh -eh, Shosaburu no se dedicaba a ese tipo de mercado, por lo menos hasta donde conocemos. Eh, él eh, siempre, en todas sus reproducciones, ponía eh, su sello, que es lo que ven ustedes justo abajo de la imagen en blanco y negro. Ese es el sello, bueno, uno de los sellos de Batanabe. Y lo vamos a ver en la, en la imagen abajo a la izquierda, muy chiquitito. Ahí se puede leer Batanabe de manera que queda que quede claro de que él no está tratando de hacer eh, una falsificación eh, sino está haciendo una reproducción contemporánea de una obra de Uquillo de famosa para venderla como tal es decir en ese sentido Bat Batanabe casi siempre y digo casi siempre porque no sabemos si tuvo también algún tipo de trabajo por ahí en los bajos mundos pero casi siempre eh, vendió reproducciones Consciente, haciéndole ver a, la, a los compradores que eran reproducciones y por lo tanto a precios de reproducciones. Eh, muchas colecciones en el extranjero también compraron reproducciones es profeso. Eh, de hecho, eh, era una manera también que se, util que se utilizaba para eh, ilustrar muchos de los primeros libros de arte, eh, de arte japonés que se publicaron eh, en Japón sobre todo. Eh, Helen también compró algunas de estas reproducciones, de hecho esta que ven ustedes aquí es, eh, es de la colección de la Casa Popeno eh, y eso formaba parte también eh, de eh, su mercado eh, La Casa Watanabe y muchos, eh, muchas otras casas editoriales del momento eh, se vieron muy afectadas con el famoso terremoto de 1923, el famoso terremoto de Canto que acabó con una buena parte de la ciudad. Aquí ustedes están viendo solamente dos fotos. Eh, hay muchísimas más que pueden encontrar en internet. En el caso particular de la casa de Watanabe el golpe fue duro, ya que muchas de sus planchas originales eh, se quemaron. Eh, mucha gente pensó de que pues, ya el negocio pues, había, había desaparecido. Ya, ya no, y bueno, con, con el esfuerzo de Watanabe el apoyo que tuvo de muchos artistas y los mismos maestros, grabadores e impresores, pudo volver otra vez a recuperar. Eh, se empezaron a hacer también mucha nueva obra eh, y la Casa Batanave otra vez eh, volvió a, a subir hasta los años 45 aproximadamente, eh, que son, es la época más fuerte de producción de La Corriente Nuevo Grabado. Se siguieron haciendo cosas después, pero el momento de mayor auge tanto del nuevo grabado como del grabado creativo, pues justamente esos años que van desde la segunda mitad de la década de 1910 hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Lo más dramático de lo que se perdió con el terremoto de Canto son justamente muchas obras eh, de la época previa, de la etapa inicial del de nuevo grabado. Se conservan en algunas colecciones, pero por supuesto se perdió, se perdió mucho. He estado hablando un montón del nuevo grabado y hasta ahora no les he puesto eh, absolutamente nada. Bueno, estas dos imágenes que están viendo aquí ahora eh, son eh, precisamente dos ejemplos de nuevo grabado de la colección Popeno. Eh, y el tema quizás más importante que vamos a encontrar en la historia del nuevo grabado va a ser justamente el, el tema del paisaje. Eh, volveremos. En un momentito sobre los temas, pero quería eh, no seguir hablando sin mostrarle de qué, eh, a qué nos referimos con un nuevo grabado. Es decir, van a ver ustedes imágenes en donde hay eh, una mixtura entre temas japoneses, técnicas japonesas y estilos y maneras de imitar técnicas occidentales a través de la gráfica, como eh, puede ser el caso de. Eh, algunas, algunos recursos de luces y sombras que no son característicos de la etapa anterior. El, los gustos por los reflejos en el agua o los reflejos de la nieve también va a ser algo muy recurrente aquí. Eh, y eh, vamos, vamos a ver artistas que, que sí hicieron grandes esfuerzos por tratar de simular la técnica, por ejemplo, de la acuarela en la silografía. Entonces, eh, en ese sentido es eh, muy interesante la manera en que eh, Watanabe Shogosaburo y los, y los pintores se asocian con maestros impresores y grabadores que les permiten eh, experimentar con técnicas justamente para simular todas estas eh, variantes de, eh, de la acuarela o de la propia pintura al óleo que en ese momento pues, ya eh, se conocían bastante en Japón. Eh, me apresuro un poquito aquí, es decir, parte de eh, ese, ese primer avance de, eh, del nuevo grabado y del grabado creativo en el extranjero no solamente va a tener que ver con eh, la labor o las redes de editores como Batanabe o de personas como, como Helen, sino también de instituciones, es decir, vimos ya el caso de el, eh, el Instituto de Arte de Chicago, pero también podemos hablar del Museo de Arte de Toledo, que tiene una excelente colección de, eh, de nuevo grabado. Eh, de hecho, pues están viendo aquí eh, no solamente la foto del museo, sino dos eh, pequeños catálogos de exhibiciones que se hicieron de estampas japonesa moderna allí en épocas muy tempranas. Eh, las principales exhibiciones... De hecho, y las primeras que se hicieron de nuevo grabado se llevaron a cabo allí, en el Museo de Arte eh, de Toledo. Eh, recientemente se publicó un muy, muy buen catálogo sobre eh, la historia del nuevo grabado en Estados Unidos, eh, que también fue a partir de una exposición que se organizó en este museo. Les quería también eh, enseñar rápidamente eh, algunos ejemplos de grabado creativo, eh, estamos viendo aquí eh, un autorretrato de Koshiro Onchi, quien fue eh, justamente el, la persona detrás de la aparición del movimiento. Eh, aquí, a diferencia del nuevo grabado y a diferencia de Luquillo, -e, todo el proceso de eh, diseño, de estilo, talla de las planchas y, e, imp e impresión lo llevaba a cabo el artista, una sola persona, es decir, es la manera de, de producir grabado a, eh, como, como en la Europa moderna, y digo en la Europa moderna porque, por ejemplo, en el Renacimiento era un poco diferente, era bastante más parecido a Japón. El, a la derecha vemos un cartel de una exposición eh, de eh, grabado moderno, y eh, les traigo también otro ejemplo de eh, otro eh, artista del grabado moderno de este momento, que es eh, Kiyoshi Saito ven que hay una diferencia eh, muy fuerte en cuanto a técnica y en cuanto a estilo y también en ocasiones en cuanto a temas. Escogí en particular a Kiyoshi Saito, hay muchos otros, porque justamente eh, la última reunión que tuvimos en línea eh, con Martín me dijo que revisando en un, en un mueble encontraron otra nueva estampa que es justamente esta que están viendo ustedes a la derecha que es una estampa de Kiyoshi Saito, por lo tanto, eh, con esa pieza eh, también es importante tomar en consideración que quizás Helen igualmente comercializó o y o Iyo coleccionó eh, ejemplos del de grabado creativo y no solamente de Shin Hanga, de nuevo grabado. Entonces, esto es otra de esas pistas que se abre de las que solo tenemos esa información. Eh, en cuanto a temas, ¿cuáles son los temas eh, más, eh, más importantes de la corriente de los nuevos grabados? Y aquí vamos a ver que otra vez podemos conectar esto y esta corriente con esta, esta necesidad de mirar al pasado o esta ansia nostálgica por eh, la producción artística anterior. Vamos a ver que hay una coincidencia muy grande a nivel temático eh, incluso muchas veces eh, a, a nivel recursos estilísticos Entre eh, mucha obra del nuevo grabado Y muchísimos ejemplos de la estampa ukiyo-e de, de toda la producción previa Es decir, Yoshikawa Campo, Que es uno de los artistas representados en la colección de Casa Popeno Todas estas piezas que van a ver ustedes ahora en de ahora en adelante Ninguna es de la colección Popeno Vean esas en la exhibición, pero quería traer otras para que ustedes tuvieran una idea un poco más amplia. Yoshikawa Campo fue eh, alguien que se eh, dedicó muchísimo a la producción de estampas de nuevo grabado con el tema de actores del teatro Kabuki. De hecho, él trabajó un tiempo en la compañía de Kabuki y realizó muchos diseños para las obras, para la escenografía de las obras. Eh, vamos a ver que eh, la gran mayoría de su producción de nuevo grabado va a tener como tema esto. Es decir, son rostros de actores del teatro Kabuki. Y si hacemos esta comparación, quiero hacer esta comparación para que puedan ustedes tener una idea clara justo de cómo ellos miran hacia eh, la producción anterior. Vamos a ver cómo tanto las piezas que les enseñé como esta otra de la derecha Mantienen muchos puntos de contacto con obras también de la misma temática de actores de teatro kabuki de la época ukiyo-e. Aquí a la izquierda eh, van a ver eh, dos imágenes del famoso ilustrador de, eh, de actores de teatro kabuki, que fue eh, Toshu Saisharaku, y quizás uno de los más famosos ilustradores de la historia de ukiyo-e, para que puedan ver estas semejanzas, no solamente en lo que les mencionaba de los temas, sino incluso eh, cuáles son exactamente los motivos que se están queriendo representar o, o qué tipo de, eh, de gestos es el que se reproduce en el nuevo grabado si lo comparamos con eh, el, la producción previa de Luquillo, e ¿no? El tema de la mujer eh, o las famosas mujeres bellas, como se les llama, en la estampa japonesa eh, Bijinga también va a ser uno de los temas importantes de eh, del nuevo grabado eh, uno de los eh, de los representantes más importantes de, de este tema en el nuevo grabado va a ser Ito Shinsui, que también tiene una producción pictórica importante de este momento con también tema de Bijinga de mujeres bellas eh, Ito Shinsui también está representado en la colección Popeno aquí vemos dos, eh, dos eh, dos estampas del nuevo grabado con, eh, con este tema. Y si las comparamos un poco con lo anterior, vamos a ver que, eh, pues bueno, encontramos autores como Kitagawa Utamaro, uno de los más reconocidos en la etapa de ukiyo -E, que también eh, representó a, eh, a las mujeres en esta temática de, eh, de las mujeres bellas. Y les traigo aquí esta comparación. Eh, que se me hizo también muy interesante, así como la que le enseñé hace un momentito con Sharaku, de una estampa de Utamaro a la izquierda y una estampa de Ito Shinsui a la derecha con el mismo tema. Por lo tanto, podemos entonces ir fortaleciendo cada vez más esas conexiones entre la, eh, la, la, el nuevo grabado y, eh, y la producción previa del, eh, del -e. Además, otra cosa que ya voy a ir adelantando un poco, es, es decir, no solo hay una coincidencia en temas o en motivos, eh, sino también vamos a ver que el tipo de mujer que se está representando es también esa mujer de, eh, de, del pasado. Es decir, hay excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría nos va a remitir a no solo al la estampuquillo, eh, sino a la manera de representar a las mujeres de esa época anterior. Otro de los artistas eh, también eh, eh, representados en la colección popeno es O'Hara Cosson. Cosson. que igualmente tiene una producción pictórica importante, eh, fue muy conocido por sus eh, pinturas y estampas, con eh, este tema que es el que se conoce en la historia del arte japonés como cachoga o estampas o pinturas de pájaros y flores. Eh, este es un tema de origen chino que llega a la pintura japonesa, eh, en donde siempre va a haber eh, una, un diálogo entre plantas y animales. A pesar de que el tema en sí se llama pájaros y flores, no siempre vamos a encontrar pájaros y flores. Puede ser pues cuervo sobre una rama de un árbol o otro un pájaro sobre en este caso un, un, una planta con, con frutas insectos en el agua o otro tipo de animales con algún tipo de, eh, de planta entonces es este diálogo que muchas veces incluso en la, en, en la, en la estampa la estampuquillo -E, se combinaba además con, con un poema eh, en este caso pues tienen a la derecha a la izquierda perdón dos estampas de eh, O'Hara son dos eh, ejemplos de nuevo grabado de Koson, y a la derecha tienen eh, un, un eh, muy famoso eh, una muy famosa pieza de cachoga de, de tema de pájaros y flores de eh, Utagawa Hiroshi les traigo aquí algunas eh, algunas otras tres de la época Edo para que también podamos eh, Tener un poco más de ejemplos de la etapa anterior y que les permita comparar con lo que se está haciendo en ese momento en los años, la primera mitad del siglo XX en Japón. En este caso, pues bueno, son 13 y 13, 13 estampas de Utamaro, de Hiroshige y de Hokusai, es decir, tres de los más reconocidos artistas de la, eh, del, del ukiyo e de la etapa anterior, que también incursionaron en este tema del nuevo grabado. Y dentro de la corriente del nuevo grabado, eh, quizás eh, el tema más recurrente va a ser el del paisaje. Es decir, la gran mayoría de lo que se produjo eh, en el taller de Watanabe Shosa y en otros talleres editoriales de ese momento va a ser del temas de paisajes. Una, una gran mayoría de los, eh, de, de los artistas que trabajaron con ellos produjeron temas de paisaje. Aquí cambié un poco el orden, les he traído tres ejemplos del tema del paisaje en la etapa anterior, es decir, en la producción de Ukiyo-e con su representante más famoso que vendrá siendo Utagawa Hiroshige. Y esto nos va a servir para comparar un poco con ejemplos dentro de la producción de eh, Shin Hanga, del nuevo grabado. En la eh, colección Popin'o se conservan ejemplos de, de varios eh, artistas, eh, Ito, Ito Shinsui, que vimos como el de, eh, que se dedicó sobre todo al tema de las mujeres también produjo paisajes. Eh, el más conocido eh, eh, artista del nuevo grabado, que es Kawase Hasui, lo que más produjo de hecho fueron, eh, fueron paisajes. No he puesto absolutamente nada de Kawase Hasui en la presentación de hoy porque él va a tener un núcleo completamente dedicado a él en la eh, exposición de la Casa Popenow, ya que el, el, el conjunto más importante dentro de la colección de nuevo grabado de la Casa Popenow es justamente de paisajes de Kabase Hasui. Entonces, preferí traer un poco más de los otros artistas que casi no tienen eh, muchos, eh, muchas piezas dentro de la colección, como eh, sería eh, eh, Casa Matsushiro. Eh, Kazamatsu es alguien que, eh, que fue estudiante, además de pintura neotradicional y, eh, y es invitado por Watanabe a producir en su taller. Él se dedicó sobre todo al tema del paisaje. Eh, vamos a ver que una buena parte de sus paisajes tienen que ver también con esos espacios del Japón antiguo o del Japón anterior o del Japón actual, pero no del, no del lado moderno de la ciudad, sino de esos remansos o de esos espacios que nos remiten más a ese Japón tradicional, a ese pasado, como es el caso de la pieza de la izquierda, que es el santuario de Nikko. Eh, Igual, en este caso, el santuario de nico está dedicado al fundador del último shogunato de la historia de Japón, a Tokugawa Ieyasu. Por lo tanto, vamos a ver que esa mirada al pasado no solo va a tener que ver con las mujeres, los actores de kabuki, los espacios de la ciudad, sino también la historia. Eh, y eh, les puse en la derecha esta, que en realidad pues, no es de esos espacios tradicionales, sino de la ciudad moderna, sin embargo, otra vez, es decir, si nos enfrentamos a esta imagen, vamos a ver que no solo representa esa ciudad moderna, sino la combina con elementos de, de la cultura tradicional japonesa, como es esta especie de noren o cortina de, de tela para eh, que separa espacios, en este caso seguramente se trataba de un puesto de comida, o de ese sauce que vemos ahí cayendo encima del lumínico que igualmente va a ser un recurso muy empleado en la estampa japonesa anterior y en la estampa de paisajes eh, entonces en ese sentido pues a pesar de que es igualmente eh, una, una estampa que representa la ciudad hay si vamos a ver ese tono nostálgico de hecho el título si lo ven ahí a la derecha arriba es eh, haru no yoru es decir noche de primavera entonces, en ese sentido, otra vez volvemos atrás, nos lleva otra vez a ese pasado. Otro de los, eh, de los, eh, de los artistas del paisaje eh, importantes dentro de la producción del nuevo grabado va a ser Yoshida Hiroshi. Eh, en la casa Popenow, eh, si mal no recuerdo, se conserva una pieza de Yoshida Hiroshi. Yoshida Hiroshi va a ser alguien interesante eh, porque de todos ellos es quien quizás, más experimenta en el plano de lo técnico. Eh, justamente eh, era este uno de los casos que les mencionaba, que él trató de imitar la acuarela en la silografía. Sabemos lo difícil que es eh, los degradados de color en la silografía y esto es algo que él más explora eh, junto con los reflejos en el agua. Eh, Yoshida Hiroshi... Independientemente de que también tiene eh, algunos ejemplos de paisajes del Japón rural, eh, viajó mucho y una parte importante de su producción es justamente de esos países que visitó. De hecho, la pieza que se conserva en la Casa Popenow es eh, de eh, la ciudad de la puerta de la puerta del sur de la ciudad de Mukden, en China. Y bueno, aquí vemos eh, otros, eh, otros eh, paisajes que no son de Japón como el que vemos a la izquierda abajo o esta imagen de un interior de, una, eh, de un edificio islámico eh, que vemos en la pieza de la derecha. Él tiene también eh, muchas, eh, muchas estampas, eh, de nuevo grabado de la India, quizás son unas de las más famosas en su producción. Y finalmente... Les traigo a Tsuchiya Koitsu, eh, del que también hay una pieza que se conserva en la colección de la Casa Popeno, donde vemos igual, es decir, de qué manera él trabaja el, este tema del paisaje. Es decir, paisajes rurales, como en este caso de la izquierda, o otra vez el santuario de Nikko, que vimos hace dos, dos láminas. Es decir, vamos a ver eso otra vez, otro motivo que se recupera y les traje igual otra estampa de Koizu, eh, de un, una vista de Kagurazaka, eh, de la ciudad de Tokio, pero no de esa ciudad eh, moderna, no eh, de esa ciudad que, eh, que representaba los edificios de ladrillo, los nuevos canales, eh, las fábricas que caracterizaron más a esa otra parte de la producción de gráfica en particular, de la estampa del nuevo grabado, como son estos dos casos con lo que quiero yo justamente terminar la, eh, la charla de hoy, para justamente poder comparar es decir, esas, esas diferencias y cuáles son los intereses detrás de cada una de estas corrientes. Eh, y bueno, de no, otra vez eh, agradecer por eh, la invitación a, a esta charla hoy, agradecer a Martín y al equipo de la Universidad de Marroquín por organizar esto y yo creo que también hay que agradecerle mucho a Helen Barsalú por, eh, por todo el trabajo con, eh, con eh, acumular estas piezas que finalmente terminaron en eh, una colección de América Latina como es la de eh, la Casa Popeno. Nos falta mucho todavía por, eh, por trabajar y por averiguar en este proyecto, pero eh, paro aquí para poder justamente tener tiempo para las preguntas y otra vez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mauri a ti por esta fascinante conferencia y quisiéramos escucharte por muchísimo tiempo más. Eh, sabemos que, que es un tema fascinante y, y bueno, pues para contar al público a lo que se refiere a Mauri cuando habla de la, de la exposición virtual, empezamos, eh, pues desde que se inició esta eh, relación y esta eh, colaboración académica con a Mauri, eh, surgió la idea de hacer, eh, pues un poco también por la situación de la pandemia, pero también para, para poderle dar mayor eh, difusión y, y por temas de conservación, pues hacer la exposición de grabados eh, de la colección Popeno eh, en una plataforma virtual, en la página de Casa Popeno. Empezamos a trabajar en este proyecto desde el año pasado y bueno, eh, la verdad es que en el camino nos fuimos emocionando eh, conforme fue avanzando también la investigación, eh, que aquí te quiero hacer referencia al, al magnífico equipo de eh, de voluntarios de la Universidad liderado por, por Brenda Galindo que eh, se han dedicado a catalogar y a escanear todas las cartas y a, eh, eh, pues, gracias a ellos pues, hemos encontrado toda esta información y eh, por lo tanto eh, nos hemos encontrado pues, con mucho material y toda esta correspondencia de, de Helen con los eh, editores japoneses y también muy interesante el, el rol que ella jugó eh, en la época de la preguerra en fin, son, son varios temas muy interesantes que vamos a ir tocando en, en la exposición que eh, como les digo estamos trabajando con la Mauri, eh, pues por todo el material que hemos encontrado pues la, la idea era que esta conferencia irá acompañando a la, a la exposición pero decidimos eh, tomarnos el tiempo para hacer la investigación lo más eh, eh, profunda posible por lo tanto todavía no sabemos cuándo la vamos a, a lanzar pero va a valer la pena va a tener, se va a poder acceder a ella a través de la página de Casa Popeno. Pregunta Fabio: ¿Cómo podemos identificar las características de cada época a través del arte japonés? ¿Existen algunos rasgos que nos permitan reconocer a qué época pertenece? Fabio, eh, pues para responderte esa pregunta, yo creo que nos haría falta un curso completo. Eh, mira, eh, sí podemos, sí podemos identificar qué obras. Es decir, obras que pertenecen a una etapa o a otra etapa. Es decir, hay muchos elementos que nos sirven para esto, ya sea la temática en sí o qué es lo representado. Por ejemplo, pues en, voy a compartir pantalla un momentito. Para ya que lo tengo aquí. Por ejemplo, en esta misma, no? Es decir, eh, aquí vemos la de la izquierda, eh, pues que hay una serie de construcciones que evidentemente si nos están apuntando a una época concreta, es decir, estos edificios grandes de, de concreto o ese tipo de puente que vemos ahí, eh, no los encontramos en Japón eh, del, previo al siglo XIX, entonces ya eso es un elemento que nos sirve para ubicarnos en época. La imagen de la derecha, igualmente hay un estilo pictórico que nos está hablando de una época que no es tampoco previa al siglo XIX, eh, entonces hay muchos elementos que nos van a servir para esto. Es decir, ¿qué es lo representado? ¿Cómo está representado? ¿Qué estilo particular? Eh, detalles. Ah, el, de, el problema está en que para, para poder justamente decir esto es de esta época o de esta época, sobre todo con detalles que no son tan evidentes como los que te mostré ahora, pues requiere de un estudio y de un entrenamiento, de mucho contacto con, con arte japonés, eh, por lo tanto, de un proceso de de especialización sí sí es posible eh, pero pues implica años de, de, de estudio preparación y contacto con, con esto no gracias a maury eh, tenemos otra pregunta de eh, coralia anquisi que pregunta eh, que si existe alguna diferencia entre los tintes de la primera mitad del siglo XIX y las posteriores sí Sí, muchas gracias por esa pregunta tan técnica. Sí, sí existe diferencia, mucha. Eh, los tintes, y de hecho, yo diría que no tanto de la primera mitad del 19 y la segunda mitad del 19. Es decir, tiene que ver en qué momento empiezan a entrar los tintes sintéticos. Y eso es en la primera mitad del 19. No entran todos de golpe. Es decir, el primero que entra es el azul prusia, o lo que los amoreses llaman azul berlín. Hay muchas obras famosas de, de Hokusai, por ejemplo, y de Hiroshige que usan este azul Berlín. De hecho, la famosa imagen de la ola de Hokusai, lo que usa es este azul Berlín o azul Prusia. Entonces, este es el primer tinte sintético que llega aproximadamente a la década de los 30, si mi memoria no me falla, del siglo XIX. A partir de ahí empiezan a entrar más y, por supuesto, eh, cuando Japón entonces eh, libera el comercio con el exterior, pues entran todavía muchísimos más. Ya estamos hablando ya de los años 60, de la década de 1860. Hay diferencias eh, químicas, muchas, y hay otras diferencias que tienen que ver con color. Eh, los tintes sintéticos son más, son más vivos, brillan más, eh, se conservan más eh, también. Los tintes que se utilizaban antes, todos ellos eran o de o, o de origen mineral, o de origen vegetal, o de origen animal. Quiere decir que no son tan estables en el tiempo, eh, sobre todo porque además de esto, el eh, aglutinante que se utilizaba para las tintas en las etapas previas, era, eh, si no, eran, no eran tintas grasas. No es como lo que pasa en la gráfica europea, en la silografía europea, que se usa eh, eh, aceite de linaza pigmento, aceite de linaza y un diluyente. En el caso de las japonesas, pues básicamente lo que se usa es el pigmento, goma, arábiga y agua. En ese sentido son mucho más inestables eh, y la luz las degrada mucho. Entonces sí hay diferencias muchísimas. Hay paletas que las puedes definir, paletas de color muy fácilmente. Eh, igual, es decir, con entrenamiento, una vez que ya tú empiezas a ver unas imágenes y otras, te das cuenta de que hay unas, unas tonalidades que son, la segunda mitad del, del 19, otras que son de la primera mitad del 19 y otras que son del 18 que eh, son todavía más inestables. Y mientras más atrás te vayas, eh, vamos a ver que también el proceso técnico va desarrollándose. ¿no? Gracias, Amor. Y solo un, un, un comentario y, y comercial respecto a la persona que hizo la pregunta, eh, Coralia, aquí Cidia Rodríguez, una historiadora que, que va a dar la próxima conferencia de Casa Pope Nos está haciendo una investigación muy interesante sobre el último pintor colonial de Guatemala. Así es que ya les estaremos avisando sobre la, la siguiente conferencia. Eh, sigo con las preguntas. Eh, pregunta José, ¿cuál fue la influencia del grabado japonés en el arte de otros países? Sí, muchísima. Otra vez ahí también, no, no sé si un curso, aunque se pueda, pero por lo menos dos tres conferencias también pueden salir con ese tema. Mira, fue mucha, es decir, eh, la, la estampa japonesa entra, llega a Europa en un momento eh, en donde ya se está desarrollando una búsqueda por nuevos lenguajes, por nuevas maneras de expresar el hecho plástico, por lo tanto, eh, el contacto de esos, de, de esos pintores eh, europeos, sobre todo en una primera etapa, ¿no? eh, con la estampa japonesa fue para ellos como revelador, es decir, era otra manera de representar muy diferente y eh, las influencias fueron muchísimas, eh, casi todos ellos eh, tenían colecciones de, de estampas japonesas, Manet tenía colección de estampas japonesas, Toulouse-Lutrec tuvo colecciones de estampas japonesas, eh, gogh tuvo colecciones de estampas japonesas de ahí en adelante eh, pues también hasta las vanguardias. Entonces, en ese sentido, el impacto de los japoneses y de la estampa japonesa en particular en el arte europeo moderno fue brutal, mucho más de lo que se reconoce. Se han hecho muchos estudios, pero todavía, eh, por ejemplo, en los programas de Educación de Historia del Arte eh, de Arte Europeo, pues es algo que se le pasa por arriba y ya. Es decir, el impacto fue muy grande en Europa, en Estados Unidos, en América Latina también lo fue, quizás no en la misma medida que lo fue en Europa, pero también hubo una influencia de él y en, y en Asia, en, en China en concreto, ¿no? En el caso de China no fue tanto la estampa japonesa, sino el arte moderno japonés. Entonces sí hubo mucho. Gracias a Mauri. Eh, pregunta Brenda: ¿Las mujeres bellas que menciona son geishas? No. Es decir, eh, el problema, a ver. El, el igualar geisha con ese tipo de imagen es realmente algo, algo que traemos de los europeos del 19, que veían solamente geishas, eh, que veían solamente, que exotizaban y sexualizaban a las mujeres japonesas. Es decir, las fantasías sexuales de los europeos y las frustraciones de ellos las proyectaban en la estampa japonesa. ¿no? Entonces ah, allá era el paraíso de lo erótico. Eh, y veían todo eso, lo veían solo allá, cuando lo tenían en casa también, ¿verdad? Entonces, eso es, es, es una tergiversación que nos sigue llegando de esa tradición europea. Eh, ni todas, eh, es decir, no todas las mujeres representadas son geishas, ni todas las mujeres japonesas que se visten con kimono tampoco son geishas. De hecho, geisha es una construcción moderna, es, es decir, nace justamente a partir del 19, es decir, geisha como palabra es previa, pero geisha antes se refería solamente a un acompañante, una acompañante mujer. Tú ibas a un bar y pues contratabas a una mujer que te acompañara para tomar unos tragos en lo que tú después hacías otra cosa. La geisha no está tampoco directamente relacionada con los circuitos de prostitución. Habían momentos que sí, había momentos que no, pero no es eh, no es condición. Eh, y eso que conocemos nosotros como geisha hoy en realidad es una adaptación moderna de esa geisha anterior como acompañante que se mezcló con las funciones de las prostitutas de alto rango que caracterizaron la etapa anterior. Eh, ahora, el kimono no tiene nada que ver con geisha ni ninguna de esas que ustedes vieron ahí tiene que ver con geisha. De hecho, es muy raro, eh, no es tan común la representación de una geisha en la estampa japonesa es más común la representación de una prostituta por ejemplo o de una chica común y corriente hay también representaciones de geishas pero no no son no son la mayoría de hecho. Gracias Amaury. Eh, la siguiente pregunta Esteban ¿cuál consideras que fue la evolución más importante del arte japonés ¿Qué lo provocó? ¿Cuál fue la evolución que yo considero más importante? Mira, esa es una pregunta muy difícil porque es decir, la, la historia del arte japonés ha tenido muchas evoluciones muy importantes todas. Es decir, sería muy, sería muy injusto ¿no? decir que la evolución más importante fue la que tuvo que ver con el arte europeo. Eh, de hecho, eso sería pues, demasiado eurocéntrico. Eh, fue importante, pero pues, tampoco fue decisiva ni fue única. es decir Hubo también evoluciones que no tuvieron nada que ver con Europa eh, o que no tuvieron nada que ver con un elemento externo. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la historia del arte japonés como la historia del arte, yo creo que de cualquier país, eh, ha estado marcada por una serie de evoluciones que son tan importantes unas como otras porque permiten justamente que la producción no solamente artística se vaya configurando como tal, sino que eh, se vayan desarrollando paralelamente muchas otras, eh, muchas otras corrientes. Es decir, un, un problema grave que tiene la enseñanza de la historia del arte, como eh, se enseña en la gran mayoría de de nuestros países y de Europa, eh, porque la disciplina de la historia del arte nace en Europa y se llega aquí como una disciplina europea, se importa a Japón también como una disciplina europea. Entonces hay muchos problemas de la disciplina como tal que han sido arrastrados a muchos países eh, y es el pensar la historia del arte como si fuera algo lineal, ¿no? Es decir, esta misma manera de pensar la historia del arte europeo como Renacimiento, Baniarismo, Barroco, no sé qué... Eh, impresionismo por impresionismo bla, bla, bla, bla, como si fueran consecutivos no no fueron consecutivos nunca lo fueron fueron corrientes que funcionaban de maneras paralelas y, y, y tampoco empezaban y terminaban entonces eso es eh, eso es un gran problema que tiene la enseñanza de la historia del arte y la manera en que se construyen los libros de historia del arte. en el arte asiático pasa exactamente igual es más en el arte asiático es muy raro esto de eh, de los famosos estilos, un estilo que supera al otro. Es decir, esta, esa es una obsesión moderna eh, por una linealidad histórica que realmente no existió ni en Europa. Entonces, eh, pues yo creo que es importante ver eso también, no solamente eh, lo que te decía de, de que no hay un momento más importante que otro. Eso es eso es muy relativo, sino que hay corrientes que son simultáneas en momentos o que atraviesan periodos históricos, ¿no? Hay una pregunta interesante, dice, eh, bueno, qué buenos, Matt, pregunta qué buenos hallazgos y presentación, me preguntaba, ¿cuándo los artistas o coleccionistas latinoamericanos empezaron a tener vínculos directos con Japón sin mediación de Estados Unidos a Europa? Como, como mencionó Martín, uno de, uno de mis proyectos de largo, de largo tiempo. Eh, es el que tiene que ver con la historia del coleccionismo de arte japonés y en particular de estampas japonesas en América Latina. ¿no? Es decir, no solo eh, encontrar colecciones, sino catalogarlas, sino también, ok, es cómo llegó, cómo estaba el mercado, quiénes eran los coleccionistas. ¿va? Eh, entonces, eh, justo ahora estoy haciendo un texto introductorio sobre eso, sobre un poco hablar de la historia del coleccionismo en América Latina. Cuando empezaron a separarse de Europa, el problema está en que no siempre partieron de Europa. Hubo algunos de ellos que sí se alimentaron de Europa, hubo otros que no, hubo otros que fueron directamente a Japón, hubo otros que compraban obra, eh, por ejemplo, en Argentina. Digo, si es, si es mat, si es el mat que yo me imagino, eh, bueno, en Buenos Aires habían habían tiendas. Eh, que vendían estampas japonesas. Había un mercado importantísimo de estampas japonesas. En México había tiendas que también vendían productos japoneses. Entonces, sí hay una mediación europea, evidentemente, eh, pero eso no quiere decir de que fueran o compraran en Europa, eh, a veces compraban en Estados Unidos, otras veces compraban en Japón y otras veces compraban aquí localmente. En ese sentido, el panorama latinoamericano es muy diverso. Tenemos casos como el de Casa Popenón, ¿no? que eh, pues, es una colección que ella trae de Estados Unidos y bueno, hoy día está ahí. Eh, pero tenemos otros casos en donde las piezas fueron. ¿no? En Chile hay una colección, por ejemplo, pequeña, del Museo de Bellas Artes, que eh, la gran mayoría de ellas, yo no puedo decir toda porque esto es parte de la investigación que falta, la gran mayoría de ellas la compraron en Japón. Eh, y así sucesivamente. Entonces, sí hay puntos de contacto con Europa, pero no es, Europa no es el único mediador, para hacerlo corto. Okay. Eh, gracias a Mauri. Eh, la siguiente pregunta. Eh, bueno, y esta pregunta eh, te la... Eh, también te la menciono porque creo que cuando nos reunimos aquí en Antigua, fue una pregunta que, que yo también te hice y que lo conversamos eh, paseando aquí por Antigua. Eh, pregunta también Coralia, ¿en qué época se empieza a usar la perspectiva en la pintura japonesa? ¿De qué perspectiva me hablan? ¿De la perspectiva lineal? De perspectiva lineal. Uh -huh. eh, mira, en realidad hubo experimentaciones con la perspectiva lineal mucho antes del contacto con Europa. Sencillamente fue un recurso que no les pareció... Ni a los japoneses ni a los chinos, porque en los chinos también hubo contactos con experimentaciones con la perspectiva lineal y tampoco, tampoco tuvo mucho éxito. Eh, el detalle está otra vez que quizás estamos asumiendo la perspectiva lineal como la única manera de, de crear ilusión de profundidad. Es decir, Al final es una convención como cualquier otra para crear ilusión de profundidad. En, en muchos países asiáticos habían otras maneras otras convenciones para crear ilusión de profundidad que no era precisamente la perspectiva lineal entonces quizás de una manera más sistemática pues la vamos a ver utilizada en ya después del 10 a la segunda mitad a partir de la segunda mitad del 19 sobre todo si se trata eh, de pintura de estilo occidental no entonces eh, hay experimentaciones en en el Ukiyo-e, eh, que tienen que ver con, con estampas europeas que, llegaban en el, que llegaron en el 18, pero hay otras que son del siglo XII, que ahí Europa no tenía nada que ver. Es más, en Europa ni siquiera se había inventado la perspectiva lineal todavía. Y, y hay, algún, hay un ejemplo, por lo menos hay uno que yo conozco, donde hay un intento de esto, pero es, no fue un recurso que les pareció atractivo para dar ilusión de profundidad. Gracias, Amori. Y una última pregunta. Eh, pregunta Jolie. ¿es verdad que las estampas de arte Ukiyo-e influenció a la obra de Van Gogh en el cuadro de los girasoles? Eh, el cuadro de los girasoles yo no sé, pero la obra de Van Gogh en general sí. Y otra vez, él, él tuvo una colección muy grande de ukiyo -e, que se conservó hoy en el Museo Van Gogh, ahí en Ámsterdam, Sí. Es decir, hay muchas otras, hay muchas otras obras de, de, de Van Gogh en donde sí se ve esto, ¿eh? pero en los girasoles, no sé, no es tan claro, quizás. Uh -huh. Y bueno, yo creo que eh, con las preguntas estamos, y ya estamos un poquito pues, sobre el tiempo. Eh, hay muchas, eh, muchos mensajes en las diferentes plataformas de felicitaciones, que la una conferencia muy, muy interesante. Eh, la única que yo voy a responder, eh, Pregunta Carmen, una conferencia muy interesante, gracias. Mi pregunta, ¿cuántas obras contiene la colección Popeno? ¿Están disponibles al público y en dónde se conservan? Eh, la respuesta es, hasta el momento tenemos 36. Eh, la, las obras estaban expuestas en y de hecho eh, hago referencia a una de las de las fotos que expuso a Mauri en su presentación, estaban expuestas en el baño del dormitorio de Wilson Popeno eh, y su esposa. Eh, es pues un lugar un poquito extraño para, para exponer estas obras. Eh, con la, eh, con, el deleite es, <ríe> pues imagínate, que va más allá de... Eh. Eh, y bueno, lo que sucede es que eh, eh, aparentemente pues, eh, había un, algunos de esos grabados que estaban ya colgados ahí cuando la universidad, eh, eh, pues la casa es donada a la universidad y la administración anterior pues decidió colocar todos los, eh, los grabados en ese espacio y formaba parte del tour. Posteriormente, por pues, motivos de conservación, decidimos eh, retirar las obras, se, des, se desmontaron de sus marcos y actualmente están en eh, la biblioteca de la Universidad Francisco Marroquín, aquí en la ciudad de Guatemala, están en un espacio especial de, de conservación y pueden ser vistos eh, por cita. Eh, yo creo que, que todo esto va a ser también más fácil de, de acceder una vez hay, pues hayamos eh, terminado con la exposición virtual. Eh, de momento, pues las, las piezas no van a estar expuestas en una exposición física, digamos, sino que van a estar solamente en esa plataforma, pero quienes quisieran eh, verlas o estudiarlas, pues van a poder hacerlo eh, directamente, pues cuando se normalice un poco más también la situación, no, no sé muy bien cómo están los protocolos aquí en la biblioteca, pero eh, es aquí donde están, donde están los grabados. ¿Me permites hacer un comentario de tres segundos? Por favor, sí, sí, sí. La, el, la estampa japonesa no se debe exhibir permanentemente, no se exhibe nunca permanentemente, porque, eh, es decir, más de dos o tres meses de exhibición pueden dañar eh, los colores. Entonces, pues nunca hay una exhibición permanente de estampas japonesas, por eso la conservación es importantísima. Sí, y bueno, y solo también un, un comentario sobre eso, la, la obra de, de, de esta niña cargando a un niño pequeño que, que a Mauri también eh, les mostró, pues es, es un ejemplo de, de, de este mundo fascinante que tenemos en Casa Popeno que todo el tiempo estamos descubriendo cosas nuevas, este fue un cuadro que, que encontré un, en un closet y seguimos encontrando piezas eh, eh, eh, que nos siguen apareciendo en los diferentes espacios y muebles, así que es un es, es toda una investigación en curso en camino y por eso que pues que decidimos eh, posponer un poquito la, la exposición para poder seguir investigando porque nos siguen eh, apareciendo eh, cosas interesantes. Así es que eh, yo creo que, que vamos a darle fin a esta charla. Nuevamente, muchísimas gracias a Mauri por tu tiempo, por tu colaboración, por tu entusiasmo. Eh, te, te agradecemos muchísimo. Creo que todos estamos muy, muy contentos, y muy satisfechos con la presentación. Al contrario, es decir, muchas gracias a ustedes por por abrirme el espacio de Casa Popeno y, bueno, y, por, y por este proyecto que, que engarza, además, perfectamente bien con, con toda esta idea de, de, de saber qué es lo que tenemos en América Latina, ¿no? y, y como se trata, pues sí, de una exposición pues considerada rara y tan especial en, en, en nuestra página, pues tenemos también acceso a correo electrónico, que nos quieran escribir y que tuvieran si más preguntas específicas sobre la colección, pues con mucho gusto lo vamos a, a darle seguimiento y, y, y se las vamos a tratar de, de ir respondiendo. Eh, solamente pues contarles que tenemos estas conferencias una vez al mes, eh, son presenciales en Guatemala, pero las, siempre las, las presentamos eh, también en estas mismas plataformas virtuales, así es que nos pueden eh, seguir en diferentes temas. Eh, darles las gracias a, to a todas las personas que se conectaron, que nos han seguido, que nos han hecho preguntas. Eh, muchísimas gracias por su atención, nuevamente gracias a Mauri y a todos muy buenas noches y muchas gracias.